Hola, yo soy Emanuel, yo soy Priscila, y esto es un video de algunas curiosidades de Inglaterra. Windors es el castillo más grande y antiguo usado por una familia real. Ubicado en Windors, a 40 kilómetros de Londres, Allí se casó el príncipe Enrique con Meghan Markle, en la capilla de St George, era la residencia del final de semana favorito de la reina Isabel II, donde trabajaban y viven más de 500 personas. Inglaterra es el país con más obesos de United Kingdom, has escuchado hablar del fish and chips, es una comida muy popular en este país, lo que podría ser la causa del sobrepeso y obesidad, se estima que el 38% de la población esté en sobrepeso y 23% es obeso. Londres es la ciudad más grande de Europa. En el siglo XIX era la ciudad más grande del mundo, aunque ahora ha sido desbancada, sigue siendo la más grande del continente europeo. Necesitarás más de un viaje si quieres recorrerla entera. ¿Existen? 30.000 John Smith en Inglaterra. Decir John Smith en Inglaterra es similar a nuestra expresión Menganito o Fulanito. Existen infinidad de personas que hacen referencia a este nombre. Los apellidos más usuales son Smith, Jones, Taylor y Brown. 5 el francés fue la lengua oficial en inglaterra puede que te preguntes cómo pues sí, hubo una invasión normanda entre 1066 y 1362 el francés acabó siendo la lengua oficial de inglaterra los normandos realizaron también edificaciones como la torre de londres y otras fortalezas de herencia para los ingleses Los ingleses son los mayores consumidores de té en el mundo. Los ingleses son al té como los latinos podríamos ser al café. El consumo de té en el Reino Unido es 2.5 veces más grande que en Japón, 22 veces más grande que en los Estados Unidos y el 98% de los ingleses toman su té con leche. Tiene la reserva de aves salvajes más grande del mundo. En la reserva de Slimbridge, Wildlife y Wildland Trust podrás encontrar la colección más grande de cisnes, gansos y patos del mundo. Además, es el único lugar del planeta que reúne las seis especies de flamenco. Existe un jardín en Inglaterra que únicamente tiene plantas que pueden matar, se llama Poison Garden y este se ubica en el castillo de Alwyn, al norte de Inglaterra este jardín fue añadido a los Alwyn Gardens en el 2005 y también tiene un área enfocada en los Drugs Education, con plantas como marihuana, cocaína y opio. Número 9. Las monedas de una libra muestran la edad de Isabel II en el momento en que fueron acuñadas. En el momento en que se fabrican las monedas de una libra, se timbra en ellas la edad que en ese momento tenía la reina Isabel de Inglaterra. Por la edad que tenía la reina, ya se habían acuñado unas cuantas series con la frase God Save the Queen. el hecho más curioso y que llama la atención del forastero es que en londres muchos cementerios son lugares considerados de interés turístico por ejemplo el high guy cemetery es uno de los más frecuentados por los nativos y turistas en el que se exhibe el túmulo de Karl Marx filósofo y revolucionario socialista como su principal atracción Aunque te parezca extraño, es así. Todas las ballenas, cisnes y delfines de las aguas británicas eran propiedad de la reina. De protección y cuidado de seis cuervos. Efectivamente, seis cuervos de la Torre de Londres tiene protección y cuidados permanentemente. Su explicación es que el rey, para no contravenir una antigua leyenda que decía... Si la torre de Londres pierde sus cuervos o vuelan lejos, la corona caerá y Gran Bretaña con ella. Los cuervos tienen protección real a través de decreto y gozan del privilegio de ser cuidados y atendidos por un cuidador de cuervos el Raven Master que les proporciona carne cruda dos veces al día y además las aves tienen su linaje e identificación. 13. El té de las 17 horas surgió de las ganas de comer un bocadillo. ¿Lo sabías? Pues sí. Gracias a la duquesa de Bedford, que por lo visto sentía hambre y no podía esperar desde el almuerzo hasta la cena, le dio por comer para matar el hambre y comenzó a comer unos bocadillos con una taza de té con leche y azúcar y un aperitivo para acompañar. A los aristócratas les encantó la idea y convencieron a sus amigos, los burgueses, y comenzaron a imitar el ritual y así nació el té de las 17 horas. El placer de las colas, por supuesto que sí, cola es una de las costumbres más queridas de los británicos, no les importa el tiempo que se tarde, pues para ello no significa perderlo, los ingleses son muy pacientes y hacen cola para todo. Las que aguantan de buen grado, tarde lo que tarde y por eso si encuentran a alguien queriéndose colar, no lo dudes, ese no es inglés. Así es, los británicos adoran un buen trago de pepino. Para un latino puede parecer algo raro, pero para un inglés es delicioso. El trago que estamos hablando es el pim's que lleva pim's, naranja, limón, manzana, menta y pepino. Es una bebida muy socorrida en el verano, ya que es bastante refrescante. El horario de los pubs, algo que llama mucho la atención de un latino es que la salida de los pubs ingleses es a las 23 horas. Es muy corriente que los pubs se llenen a partir de las 17 horas o 18 horas. A las 23 horas una campana anuncia que es la hora de los últimos pedidos. Al parecer es una costumbre que se instaló en el siglo XIX al objeto de poder controlar la juerga. Sin embargo, es posible extender la noche para una fiesta o a pubs que tienen permiso para estar abiertos hasta más tarde. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Dejen su like y su suscripción. Chao. Chaito, Bye. <risa>